Vamos a hablar del metabolismo celular, para eso eh, aquí recomiendo leer los capítulos 6 y 7. Entonces vamos a hablar de este tópico tan nebuloso que se llama metabolismo celular. Entonces para eso eh, tenemos que saber, nos vamos a fijar a grosso modo, y esas van a ser las próximas tres clases, nos vamos a fijar en dos tipos de maneras en las cuales los organismos, eh, adquieren su alimento, se nutren eh, de tal manera que todas sus demás funciones del organismo pueden eh, trabajar y que llamamos nutrición y ustedes pueden distinguir que hay claramente de dos tipos, la que se llama nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa nosotros pertenecemos al lado de la nutrición heterótrofa que es decir, nosotros mismos no podemos generar todos los eh, alimentos que necesitamos para desempeñar nuestro metabolismo y como ustedes pueden imaginar las plantas eh, son las que eh, al menos en este planeta las que son capaces de obtener su propio eh, energía a partir de una síntesis movida por el sol. Antes un esquema general. <coughs> de que básicamente eh, toda la entrada del metabolismo celular como está mostrado aquí en este esquema parte de, de la luz como fuente de energía ¿ya? ahora hay otro organismo de tipo autótrofo muy interesante ¿ya? que se han descubierto hace poco y creo que lo hemos mencionado en esta clase hace pocos años que son, por ejemplo, todos esos ecosistemas que existen en las fosas marinas donde hay aguas, eh, aguas termales marinas ¿ya? ricas en minerales y calientes y toda esa energía mueve una serie de eh, un, un pequeño ecosistema en torno a la energía de estas fuentes naturales ahora, eso no es estrictamente no quiere decir que esos organismos sean autótrofos los que salen de ahí porque son organismos que sean, tienen ancestro ubicado en otras partes del, del, del ecosistema marino así que se han adaptado a esas condiciones pero tal vez han descubierto algún tipo de bacteria por ejemplo que sea exclusiva de ahí que haya evolucionado a partir de ahí eso no estoy muy al día de esa información. Pero para, para que sea totalmente autótrofo, su única fuente de energía tiene que ser eh, una fuente proveniente del ambiente, del ambiente, no de un otro organismo, como en el caso de nosotros, que somos heterótrofos. Y eso lo cumple hasta el momento las plantas. Y bueno, ya dijimos, nosotros somos los heterótrofos y necesitamos de otro organismo. Eh, Ciertos componentes para llevar a cabo nuestro metabolismo. Entonces, como muestra el esquema, eh, une, nosotros incorporamos la energía a, a partir de materia orgánica y fundamentalmente la energía que utilizamos es en la energía de la glucosa. ¿ya? Y la glucosa es nuestra molécula energética inicial por el cual se inicia esto del metabolismo, el, la producción de energía. ¿ya? Y la glucosa viene en nuestro alimento y no lo sintetizamos. Ahora, ¿qué pasa con esta energía? Básicamente la energía que nosotros utilizamos es energía que está presente en los enlaces químicos de la glucosa, ¿verdad? De ahí obtenemos nuestra energía. Y la energía en general a la cual podemos tener acceso la podemos dividir en dos, dos grandes partes una energía potencial y otra energía cinética eh, tal vez la mejor analogía de energía potencial sea que es la energía que está contenida por ejemplo en este arco con una flecha que está ahí está acumulada, está lista para ser utilizada eh, pero no, eh, y la podemos cuantificar ¿ya? pero que no está disponible inmediatamente y ya la energía liberada, eh, la flecha ya disparada en movimiento, y llamamos que una energía cinética y que puede estar disponible para generar eh, trabajo, en este caso el trabajo del movimiento de mover una flecha por el espacio de la persona que está tirando la flecha. ¿ya? Y como dice la figura, lo importante es que esta energía potencial puede transformarse en otro tipo de energía. ¿ya? En el caso de las células, la energía química que está en los alimentos es transformada en otro tipo de energías que van a servir después de varias conversiones eh, metabólicas de esos elementos orgánicos en nuevas estructuras para la célula o otra forma de energía que va a utilizar la célula. ¿no? Entonces, otra analogía que me gusta mucho, eh, que sale en el libro... <coughs> Eh, que es que la energía potencial la podemos asimilar a la al agua almacenada en, un, en una represa hidroeléctrica y esa energía no es ocupada directamente sino que puede ser transformada en varios tipos de energía exactamente como lo hacemos nosotros los organismos heterótrofos y para utilizarla en distintas funciones ¿ya? entonces eh, la primera ley de la termodinámica ¿ya? nos dice que la energía no se crea ni se destruye entonces esto se ejemplifica con esta balanza muy simple que muestra que la energía antes de un proceso de transformación de energía que puede ser el proceso de transformar la energía potencial en la energía de movimiento de un arco o la energía de una represa en las turbinas de una eh, represa en energía eléctrica cualquiera que sea la transformación esa transformación respeta eh, la primera ley de la termodinámica que es que la energía antes de un proceso de transformación de energía siempre es igual a la energía después del proceso ¿ya? Y se llama ley de la conservación de la energía pero lo que a nosotros nos interesa es saber cuáles son precisamente esas transformaciones y cuál es la energía útil que podemos sacar de ahí como organismo ah en el caso de los sistemas vivos lo que nos va a interesar principalmente cuando veamos metabolismo celular es cómo la energía eh, de los eh, enlaces químicos puede ser transformada en otras cosas entonces adelantándome un poco la molécula energética de excelencia que ya vamos a ver en detalle que es el ATP, el adenosintrifosfato. trifosfato su, eh, su Creación genera energía disponible para un montón de otros procesos ¿ya? entonces aquí están como la parte que diríamos los procesos que tienen que ver con utilizarlo en cosas directas para la célula como la síntesis de macromoléculas las cuales ya hemos visto en este curso eh, síntesis de, de componentes de las membranas biológicas por ejemplo movimiento celular contracción muscular, un montón de procesos y si se fijan acá está puesto al final calor ¿ya? y ese calor no quiere decir que nosotros seamos, a pesar de que algunos son más calentitos que otros seamos eh, organismos vivos que nuestra función sea producir calor sino que nuestro, el trabajo de nuestro metabolismo genera calor y, mu y mucho de ese calor es energía que no se puede aprovechar para hacer cualquiera de estos procesos entonces en un el mensaje de esto que los sistemas biológicos no nos escapamos a las leyes de la termodinámica y si hacemos el balance energético incluyendo la energía que se pierde como calor eh, la energía antes de un proceso siempre igual a la después pero no toda se puede utilizar ¿no? entonces volviendo al mismo esquema que teníamos anteriormente ahora le agregamos un componente más hoy la cola larga, voy a cortarla y va por allá la cola <risa> ya eh, ya se concentró el profesor ah bueno la, entonces que ponemos un componente más que hay una energía como veíamos en la diapositiva anterior que tiene que ver con el calor que es energía que es inútil que no está disponible para generar por ejemplo la síntesis de macromoléculas una actividad propia de la célula ¿ya? entonces en realidad esta balanza lo que muestra que hay una fracción de energía disponible para hacer las cosas que tenemos que hacer como organismos vivos ya hay inevitablemente en cualquier proceso de transformación de energía y los sistemas vivos no escapamos de eso una fracción que se pierde que es de energía inutilizable ¿ya? <coughs> Entonces, como dijimos, no toda la energía es utilizable, pero eh, en la medida que en una célula tenemos distintas transformaciones de energía, y aquí está eh, considerado como, por ejemplo, una metáfora de una escalinata que partimos de una energía potencial, y hay múltiples transformaciones eh, de energía, hay Mientras más transformaciones de energía, más pasos de metabolismo hay, más se pierde, se genera más energía inutilizable en cada uno de esos pasos y la energía libre disponible para hacer trabajo también va disminuyendo. Eh, traducido está el lenguaje del metabolismo. Si nosotros partimos de glucosa y transformamos la glucosa, que en realidad lo que hacemos los organismos es una combustión lenta, la glucosa es como un pedazo de leña, en términos formales, un carbohidrato, que se quema. ¿ya? Pero la gracia que tenemos en los organismos vivos es que no lo quemamos espontáneamente, sino nos arderíamos así. ¿Alguien ha quemado azúcar en la llama directamente? ¿Ya? Eso es como un remedio que se hace, ¿no? Para el dolor de estómago. Bueno, entonces... <ríe> o simplemente por uh, jugarnos. Entonces, el azúcar, eh, si uno la pone a, a la llama como que demora un poquito en fundirse y se pone negra y de repente enciende y una vez que se enciende como que no la podemos parar es como encender un, una leña y es porque está hecho de los mismos componentes que un pedazo de madera en realidad una, una glucosa pero nosotros obtenemos energía de la glucosa pero no de esa manera descontrolada ¿ya? qué quiere decir eso que en el caso de quemar la glucosa estamos pasando directamente de acá a este peldaño superior eh, a este peldaño inferior. ¿ya? Eh, pero la gracia de los sistemas vivos que pueden eh, hacer estas transformaciones de energía, donde la pérdida de energía es inevitable, la pueden hacer de manera escalonada, como muestra el esquema. Entonces, esta fórmula resume, eh, es muy interesante que eh, cuando la primera vez me explicaron esto, eh, me dijeron algo que yo no entendía hasta años después ¿ya? que fue que estas son leyes empíricas ¿qué quiere decir que sea una ley empírica? que estas se gestaron de poder eh, medir cambio de energía con alguna tecnología disponible en su momento y medir parte de la energía que era utilizable para hacer trabajo, qué sé yo e inicialmente, efectivamente estas leyes de la termodinámica eran leyes empíricas es decir, a diferencia de un modelo matemático, eh, uno no llegaba a la deducción después de deducciones matemáticas a, la, a las leyes de la termodinámica, sino que llegaba después de medir. ¿Ya? Entonces, eso es muy interesante. Mucho tiempo después, con el surgimiento de la mecánica cuántica, se pudieron deducir algunas de estas desde esa perspectiva. Pero inicialmente, estas leyes son netamente experimentales. ¿Ya? Netamente experimentales quiere decir que si uno mide el cambio de energía, se da cuenta que una energía va a ser eh, estar disponible de, eh, para hacer trabajo, que le llama la energía libre. Y hay otra que llamamos la entropía, que es la energía que se pierde, que no es utilizable, no está disponible para hacer trabajo. Pero esta es la definición así seca, digamos, que la energía igual a la energía libre de x por algo tiene una G, más la entropía, ¿ya? Pero, eh, en realidad, los sistemas biológicos son un tipo particular de, de sistema termodinámico en que la temperatura y la presión son constantes. ¿no? Y, y además, nosotros no podemos medir la energía instantánea, que es lo que está mostrado en esa ecuación, sino que habitualmente lo que uno hace es medir el cambio de energía de un proceso, es decir, de un estado final a un estado final. O sea, inicial, final con respecto a un estado inicial. ¿ya? Entonces, por eso aparece, un, ustedes lo van a ver en la ecuación es como la letra griega delta, ya, que es la D mayúscula en griego, que significa el cambio de energía. ¿ya? Y dependiendo del cambio de energía, va a determinar el tipo de reacción química que estamos viendo. Y de eso vamos a ver en un rato. Entonces, esta diapo me gusta mucho porque yo no estoy muy de acuerdo con esta diapo. ¿no? no estoy muy de acuerdo con el libro. Y ya se los voy a explicar por qué. Pero primero les voy a explicar lo que es la diapo. Lo que la diapo del libro dice es lo siguiente. Que si nosotros tenemos un sistema cerrado, en términos termodinámicos, un sistema cerrado significa aquel que no intercambia energía eh, con el exterior... ...la energía se queda dando vuelta ahí... ...se transforma, qué sé yo... ...adentro y ahí sale el ejemplo de... ...como una especie de lata de aerosol... ...o un termo, ¿ya? Pero en cambio los sistemas biológicos... ...como dice desde el punto de vista de termodinámico... Eh, ...son un sistema abierto... ...es decir, intercambia energía... ...al infinito que sería el... ...hacia afuera, digamos... ...tanto energía que... ...que tiene que ver con el calor... ...por ejemplo con energía que entra y sale en la forma de alimento, qué sé yo entonces son sistemas cerrados pero eso no describe muy bien la naturaleza de los sistemas biológicos ¿ya? ¿Ya? entonces a mí me gusta otra explicación entonces la voy a dibujar entonces eh, ¿Qué quiere decir que seamos sistema, sistema abierto? En realidad a mí no me dice mucho que seamos un sistema abierto. Entonces yo prefiero... Eh, le voy a mostrar primero la analogía que me, que me gusta hablar de los sistemas biológicos en términos de energía. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar... Aquí hay un vasito con agua. ¿Ya? Y ese vasito con agua tiene un cierto nivel de energía en este caso, ¿verdad? Y Bueno, ¿qué pasa cuando al vasito con agua le ponemos acá una llave? ya, Una llave, y entonces abrimos la llave y sale agua. ¿ya? Entonces lo que va a pasar que el nivel de agua acá va a empezar a bajar ¿Ya? eso es lógico pero acá eh, los sistemas biológicos no son sistemas que están eh, permanentemente botando energía, sino que también incorporan energía, entonces aquí en este sistema biológico nos hace falta digamos una llave aquí estas llaves no están disponibles en home center ¿ya? <risa> son del profesor ¿no? en algún universo paralelo entonces aquí entra agua. Entonces nosotros podemos darnos la maña de abrir un poquito la llave acá, gasto energía, y abrir aquí un poquito también, incorporar energía, de tal manera de que este nivel se permanezca constante. ¿ya? Y esto en biología lo llamamos de otra manera. A esto lo llamamos el estado estacionario. Los seres vivos no es que sean sistemas cerrados ni abiertos, sino que están en un estado tal, energético, que es estacionario. Estacionario no quiere decir rígido, sino que quiere decir que oscila en torno a un valor. Entonces, usted más adelante, lo, lo, eh, del lado de la biología, cuando tengan fisiología... Y los químicos cuando no tengan fisiología van a aprender que el metabolismo, todo el tema del metabolismo de la célula y también del organismo tiene que ver con mantenernos en ciertos niveles. Y ese no solamente es un tema, por ejemplo, del control de la temperatura, no estar ni ni muy frío ni muy caliente, porque ambos extremos significa que estamos en algún tipo de desbalance y seguramente un indicador de una enfermedad, sino que en términos energéticos quiere decir que nosotros oscilamos en torno a un cierto valor de energía, pero que es dinámico. ¿ya? Entonces no es, no es tan simple hablar de que sea una, una cosa abierta, ya. porque si fuéramos totalmente abiertos, eh, pasaríamos a incorporar la, digamos, el, el, el, la regla fundamental del cosmos que es el desorden entonces nos no eh, esparramaríamos nuestros átomos y moléculas por el universo pero eso no pasa espontáneamente a menos que algo malo nos pase y desaparezca lo que llamamos eh, vida ¿ya? o como dijimos en una clase no podemos identificar un ser vivo en este pedazo de carne ahí aplastado por el auto ya como lo conversamos alguna vez entonces eso es muy interesante, somos el punto de vista eh, termodinámico, estamos en un estado estacionario ¿ya? entonces aquí viene la, la pregunta de ingenio del profesor hablamos que hay sistemas en teoría, sistemas termodinámicos que pueden ser cerrados como el termo que está allá ya. Entonces a mí me hicieron la siguiente pregunta cuando estaba en primer año de la universidad y como es tradición la voy a replicar con usted no se la ha he hecho verdad no. sí no no es que, que tengo tantos cursos que a veces le, a veces llego a otro curso bueno el día de hoy vamos a hablar de eso y no y no era eso era la clase de, ya le había hecho esa clase ya entonces ya entonces uf. Son, son mentes vírgenes, entonces, para el siguiente experimento mental. ya ¿Qué es el siguiente? Tenemos dos cuartos que están aislados térmicamente. ya Es decir, no intercambian energía con el universo. Y tenemos la siguiente situación. En un cuarto nosotros tenemos una estufa de 15 watts. Calienta poco una estufa de 15 watts, pero eh, hay una estufa de 15 watts. ¿Ya? que recordamos que watt es cantidad de energía por unidad de tiempo. Esa es la, la energía se mide en julios, en, en, en, perdón, en julios, en, en español. <risa> ¿Ya? Y acá tenemos otro cuarto, también aislado térmicamente, es decir, no puede intercambiar energía con el entorno, y tenemos una radio de 15 watt, Ya. Una radio funcionando en un cierto volumen que no sabemos cuánto será 15 watt. Entonces yo hago el siguiente experimento. Yo tomo dos termómetros y pongo un termómetro en este cuarto que tiene la estufa de 15 watts y en este otro cuarto que tiene el equipo musical de 15 watts. Equipo musical sería medio antiguo, ¿no? pero bueno, nadie compra equipos musicales, pero bueno, son unas cajitas así que tienen unos parlantes, ya. Y uno escucha música o, en, o enchufa un pendrive y no sé. <risa> Entonces la pregunta es ¿cuál cuarto tiene más temperatura? Aquí votan por la estufa, ¿ya? Alguien ¿quién más vota por la estufa? A ver hagamos eso hagámoslo ordenado como propone la compañera allá al fondo. Sí. Ya ¿quién levante la mano los que votan por la estufa? El cuarto que tiene la estufa que tiene la mayor temperatura. Ya son pocos los que se la juegan ¿Ya? y los que votan por el cuarto en el equipo música ¿quién vota porque tiene más temperatura ahí? los que se abstienen ¿Ya? ¿Ya? ¿y quién se abstiene de responder? <risa> bueno, hay un cuarto individuo aquí en esta ecuación que no debería estar en esta clase porque no está participando ¿no? que son los que no votan ni fu ni fa ¿ya? ni, ni se abstienen bueno, entonces la pregunta científica primero que nada antes de responder la pregunta a este experimento teórico eh, ¿qué es la temperatura? porque estaba haciendo una pregunta por la temperatura ¿verdad? uno tiene que tener claro eso primero ¿es como se mide el calor? ¿ya? ¿temperatura igual a energía? dicen por acá ¿Qué temperatura? ¿Dice que es una magnitud joven para allá? ¿Es la qué? ¿Energía? ¿El nivel de agitación de una, la energía cinética? ¿Ya? ¿Sí? Sí, energía cinética. ¿Ya? ¿Por ahí concuerdan? Bueno, jóvenes. Si no lo tenían claro, este es el momento que tengan... Claro que, es por, de por una vez por todas, ¿qué es la temperatura? La temperatura, jóvenes, es lo que mide el termómetro. Porque es una convención. ¿Ya? Tú puedes correlacionar efectivamente la energía cinética de un sistema al desplazamiento por dilatación de un bulbo de mercurio con una cierta escala pero netamente la temperatura es algo comparativo. Dado un cierto nivel de energía que lo podemos medir con un calorímetro, que es el aparato de energía de un sistema, eh, yo lo puedo correlacionar en ciertas condiciones de presión atmosférica, de temperatura ambiente, eh, con los cambios de dilatación de un líquido como el mercurio, por ejemplo, si hablamos de termómetro mercurio. Pero netamente, operacionalmente, la temperatura es una convención que nosotros optamos que es lo que se mide en el termómetro. ¿Ya? Entonces, primera aclaración. <ríe> la temperatura es lo que mide el termómetro. Miren qué bonito venir a saberlo en la universidad. Ahora, volviendo a nuestra pregunta original. Dado que ya sabemos lo que mide el, <ríe> el termómetro por primera vez en la vida, ¿Ya? ¿Cuál cuarto tiene mayor temperatura? ¿El que tiene la estufa de 15 watts o el equipo de música de 15 watts? Ahora le entró la duda. ¿eh? Así me gusta. El profesor es malo. Son buenos los experimentos mentales. Bueno, la respuesta es... ¿Los dos tienen la misma temperatura? ¡Ay! Eh, felicidades eh. ¡Uh! Give me five. El... Claro, porque como, como dijimos que la temperatura tenía que ver con una convención respecto a medir de alguna manera la energía, y como especificamos que estos dos cuartos estaban a 15 watts cada uno, ¿ya? es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo es la misma, sea lo que usemos, sea lo que sea que usemos para medir la temperatura nos debería dar lo mismo. ¿Ya? Uy, y con eso ya se pueden ir a saltar al ramo de físico-química inmediatamente, porque ya entendieron grandes conceptos de la termodinámica. ¿Ya? Profe, ¿Mm? No cambiaría el hecho de que sean diferentes tipos de energía, porque una sería energía de forma de calor y la otra. Son eh, diferen, dif diferentes tipos de energía, estamos en lo correcto. Pero recordemos que tenemos un sistema aislado, eh, eh, a, a, aislado eh, energéticamente del sistema. Entonces, si bien es cierto... Eh, ¿Cuál es la predicción? No, su pregunta no es trivial. ¿Cuál es la predicción? Ya, entonces tenemos claro, si yo me pongo adentro del cuarto digamos eh, virtualmente yo me pongo al lado de la estufa voy a sentir 15 watts de calor pero me pongo al lado del parlante no voy a sentir que el parlante está caliente eso es cierto pero no olvidemos una cosa este es un, un sistema aislado en términos energéticos entonces si bien es cierto el, el inicial, la condición inicial del parlante que produciendo 15 watts eh, eh, no es ha, no una fuente de calor, su transformación en energía de sonido, en el rebote, dentro de la cosa, va a empezar a generar calor, porque la energía no va a estar escapando. Y en el largo plazo, ambos van a tener la misma temperatura. Digamos, vamos a calentar el ambiente con música, por poner por el caso. ¿ya? Cosa que pasa... en la, los días viernes es cosa de ver unos ritmos que ustedes jóvenes danza Que yo digo, oh, yo no viví eso, digo, menos mal. O sea, partiendo por el reggaetón, no sé qué bailan ahora, digamos pero partiendo por el reggaetón, que yo me imagino que ya es antiguo eso, de tener otras cosas. todo caso, si yo cuando joven hubiese tenido el reggaetón, hubiera bailado, pero mucho reggaetón. ¿Ya? Se lo garantizo. Pero ahora sería indigno. ¿Ya? Dígame. Ah, su sistema abierto sería como que hiciéramos el experimento aquí. aquí. Y efectivamente, usted se va a acercar a la estufa y va a medir eh, más temperatura Eso. ¿por qué? porque hay eh, hay una transformación de energía que es distinta a la transformación de energía ya eh, y esa otra energía va a escapar y esta otra también va a escapar así que en términos de temperatura van a ser distintos porque el sistema está abierto no va a haber rebote ni transformación de energía eh, acústica digamos en otra cosa <coughs> yeah. entonces entonces eh, como saben en sus clases de química, y como estos cambios, dijimos lo que se compara un estado final con uno inicial, el, eh, medimos los cambios en los sistemas biológicos, al igual que medimos los cambios en reacciones químicas, con estas variaciones con, comparando el estado eh, el estado final menos el estado inicial. ¿ya? Y como una resta habitualmente el estado final tiene un estado como muestra acá de menos energía ¿ya? entonces en esta resta el, el término de la izquierda va a ser siempre menor que el término de la derecha mirándolo usted razón por la cual si, eh, si el cambio energético es un cambio energético que eh, va a ser los productos de menor energía siempre va a ser un delta de energía negativo ¿Ya? Y eso es lo que yo llamo un delta G negativo de una reacción. O también lo dice de otra manera que esta reacción química o biológica en este caso tiende a ocurrir espontáneamente. ¿Ya? Y aquellas reacciones que requieren eh, incorporación de energía, es decir, que, el, que los productos van a tener más energía que los reactivos ¿cómo, cómo, ¿cómo lo llaman ustedes en química? ¿reactantes todavía? ¿o reactivos? ya. yo aprendí como reactante no sé cuál será la mejor traducción eh, si así su delta G va a ser positivo ¿ya? Eh, a ver ya Entonces, la, eh, al igual que en eh, muchas reacciones biológicas, eh, nosotros, como son cambios de transformación en energía, y como son reacciones químicas, les vamos a poder asociar eh, valores de delta G. Entonces, hay algunas reacciones químicas que van a ser eh, fácilmente realizables por las células, otros que van a eh, requerir Ayuda de enzimas, por ejemplo, llamamos a ver esa parte. Y hay otros que van a requerir otro tipo de energía para que se lleven a cabo, por ejemplo, la síntesis de ATP. O sea, o obviamente, sintetizar un producto que tiene alta energía como el ATP eh, requiere incorporar energía al sistema y hay varias maneras como la las células se lo han, eh, digamos, resuelto. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar. Eh, del actor principal acá del, del que llamamos la molécula energética que es el ATP entonces primero que nada la estructura hay varias re representaciones mostradas en la pizarra de la misma molécula entonces lo que llama la atención eh, inmediatamente llama la atención es que están estos grupos fosfato ¿verdad? entonces uno se da cuenta que los grupos fosfato todos tienen carga negativa como ustedes saben, dos cosas que tienen la misma carga eléctrica es difícil tenerlos juntos entonces esto hace de que este enlace que hay acá sea un enlace de tipo inestable ahora traducido a, a nuestra célula no es bueno almacenar ATP porque es una molécula inestable ¿ya? entonces en algunas partes por ahí yo leí libros muy antiguos que decían no, las mitocondrias lo que hacen es almacenar ATP ¿ya? para su uso. Pero en realidad eso no es lo que pasa. Sería súper malo andar almacenando el ATP porque es una molécula inestable, tiene corta duración, porque estos fosfatos no les gusta estar juntos, ¿ya? en términos de los enlaces químicos que ahí no les gusta estar juntos. Eh, pero una vez que es sintetizada, pueden ser ocupadas rápidamente entonces eh, ya lo vamos a ver en la próxima clase estructuras como eh, la mitocondria tienen mecanismos para sintetizar rápidamente ATP ¿ya? y para utilizarlo cuando sea necesario entonces eh, pero esto no significa que el ATP sea como una especie de combustible ¿ya? a pesar de que uno usa la analogía no significa que eh, por ejemplo una enzima tenga así como como si fuera caldera de carbón así un hoyo a meterle el ATP y vamos trabajando digamos encendiendo el horno de la enzima y, no, la cosa no funciona así lo que como funciona es que la reacción importante que es que es la transformación del ATP en ADP con liberación de energía ¿Ya? se tiene que acoplar y hay distintos mecanismos de acoplamiento eh, a otras reacciones para que esas otras reacciones ocupen esa energía ¿Ya? creo que hay un esquema eh, este esquema es mejor ¿qué quiere decir eso? que la reacción de liberación de uno de los fósforos del grupo fosfato, perdón del ATP al ADP libera energía ¿ya? pero habitualmente esa energía es ocupada en otra reacción química ¿ya? entonces no es que el ATP participe directamente de la reacción como traspasando un enlace o un grupo fosfato a la otra eh, molécula sino que eh, está este concepto de que la, el ATP está acoplado a una energía es decir, la transferencia de energía en este caso, por ejemplo en el caso de los sistemas biológicos lo hace una enzima entonces, ¿cómo es eso? No, no es tan esotérico entonces, la energía aportada eh, pues la ATP puede servir para que cambiar la configuración eh, tridimensional de una enzima la configuración terciaria por ejemplo, como lo vimos en su momento y esa configuración terciaria puede hacer posible de que el sitio activo de una enzima eh, sea más asequible al sustrato que cataliza ¿ya? entonces una, de, una, una entrega de energía a la molécula generó una deformación en la proteína que facilitó la incorporación del sustrato para la catálisis de una reacción ¿ya? entonces este acoplamiento no es así como esotérico sino que son cosas que pasan a nivel de estructura de proteína de las cuales las van a ver más en detalle cuando tengan clases como bioquímica por ejemplo que es así tienen los químicos, creo, ¿o no? Bueno, están preocupados de eso a esta altura de la carrera. ¿Ya? Entonces pasan cosas. Y esa es la manera en la cual el ATP, este ciclo de, eh, de utilización del ATP y después síntesis del ATP, eh, es como se lleva a cabo y sirve para transferir energía o tomar energía de otra reacción como en el caso de acá para su propia síntesis hoy tengo como 10 esquemas de lo mismo ya, a saltar ya, esto de bueno, entonces esta este en realidad debe estar al principio de lo que dije básicamente la liberación de este grupo de fosfato genera liberación de energía ¿ya? Eh, entonces, eh, en muchos libros van a encontrar una metáfora bien bonita que es que estos grupos fosfatos es como tener tres resortes que, que comprimimos el uno contra el otro entonces es una situación que almacena energía en el resorte pero a su vez es inestable entonces en cualquier minuto puede uh, saltar uno de los resortes y proporcionar esa energía que es energía cinética en el caso del resorte para una reacción química, ¿ya? Entonces, esa reacción de entrega de energía es una reacción de tipo exergónica, es decir, la energía eh, de los productos es menor que la energía de los reactantes y se lo puede entregar a una reacción endergónica, que es que la reacción de los productos es mayor que la reacción de los reactantes, Bueno, ¿y qué hacen este acoplamiento? Ya lo mencioné, son las enzimas. Pero, ¿qué es lo que hacen precisamente? Entonces, este es el esquema típico. Eh, que, que muestra eh, qué es lo que hacen las enzimas. Entonces, aquí tenemos el, la, la línea del tiempo, el avance de una reacción química. Y acá tenemos la energía libre disponible para hacer trabajo. Y nuevamente, esto es una... Una reacción exergónica, que es la energía de los reactantes o reactivos, como aparece acá, es mayor que la energía de los productos. Entonces, es una reacción química que es favorable desde el punto de vista energético, pero no ocurre espontáneamente en los sistemas biológicos. si ustedes eh, ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes eh, hacen combustión de la glucosa, como lo mencionamos hace un momento... Eh, tienen que darle un poquito de energía, como ponerle en la llama, o acercarle un fósforo, o ponerlo en la llama de la estufa, para que la cosa encienda como si fuera un pedazo de carbón. ¿ya? Pero esa reacción que tiende a ocurrir espontáneamente necesita un pequeño impulso de energía. Y eso es lo que muestra esto en rojo acá. A pesar de ser una reacción que ocurre espontáneamente, es decir, que los productos de la combustión de la glucosa tienen menor energía que la glucosa en sí mismo, requiere una pequeña energía que se llama energía de activación, ¿no? para que ocurra la reacción. Entonces la combustión de la glucosa va a ocurrir de todas maneras. El problema es que va a ser muy lenta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si dejan la cuchara eh, arriba de la cocina, seguramente es la, ese azúcar se va a quemar de aquí en mil años digamos, o se va a hacer muy lento pero se va a quemar inevitablemente porque va a tender al estado de mínima energía que es la energía de sus productos pero obviamente nosotros no queremos un metabolismo basado en combustiones de mil años sino que eh, queremos que eso ocurra espontáneamente y para eso lo que hacen las enzimas es precisamente bajar esa energía de activación y nuevamente, eso no es algo así extraño ni esotérico. Entonces, por ejemplo, una de las maneras que, que tienen la enzima de efectivamente bajar la energía de activación de un proceso como la combustión de la glucosa es acercar los reactantes, por ejemplo. Si hay una reacción química, ponerlos que en una solución no se encuentren simplemente por azar, por movimiento browniano, como hablamos en algún momento, sino que Acercar los reactantes y sus centros de reacción que van a formar enlaces, ponerlos más próximos y facilitar esa reacción química. Esa es una de los tipos de cosas que pueden hacer las enzimas. Entonces aquí viene el concepto eh, del sitio activo de una enzima, que antes antes al menos cuando yo estudié biología no sé cómo la aprendieron ustedes se llamaba la hipótesis de la llave y la cerradura ¿verdad? eso ha cambiado un poco porque en realidad ese, esa, esa metáfora para entender la cosa no es tan precisa ¿Ya? ¿por qué? porque si eh, la llave es el sustrato y la cerradura es la enzima por ejemplo eso eh, Hablar en esos términos implica de que el sustrato tiene, perdón, la enzima tiene un, un lugar complementario para este sustrato que es la llave, ¿ya? cosa que es cierto hasta por ahí nomás. O sea, efectivamente el sustrato tiene que ingresar a un sitio activo que tiene una forma, o sea, no solamente tiene una forma, sino que tiene la carga eléctrica apropiada para que los átomos o las moléculas de este sustrato se acomoden en ese lugar. Pero una vez que ocurre eso, que sería como el reconocimiento inicial, la, esta macromolécula cambia de forma. ¿ya? Es decir, el, la cerradura induce un cambio en. O sea, perdón, la llave induce un cambio en la cerradura, cosa que no ocurre, no ocurre espontáneamente. O sea, en la hipótesis de la llave y la cerradura, usted no mete la llave y la. Y la puerta pasa de ser eh, cuadrada redonda. No, eso no pasa. Pero en los sistemas biológicos sí pasa. ¿ya? Entonces, a pesar de que ustedes dirán, el profesor que es cosista, que le gusta ahí la cosa súper detallada, es que eso tiene implicancias. Tiene implicancias de que el sustrato mismo altere la estructura de la enzima. Y eso es lo que pasa en realidad. ¿ya? Entonces, ya está como un poco en desuso esto de la hipótesis de la llave y la cerradura, porque. No se comporta así. Más bien el sustrato, en un sitio que es complementario a la forma del sustrato, genera un cambio en la proteína. Y ese cambio genera otras cosas, como por ejemplo la catálisis de la reacción, bajar el, el, la energía de activación. ¿ya? Entonces, eh, en los sistemas biológicos, no solamente no, nos va a preocupar a diferencia de tener una reacción química que sería echar eh, la sustancia A a la sustancia B echarle una enzima que se produzca una reacción va a ser muy común y ya lo vamos a ver cuando veamos más en detalle el metabolismo que no solamente eh, existe un estado inicial y uno final de una reacción química sino que hay intermediarios y eso en el caso de las células define rutas metabólicas bien específicas y muy reguladas no el objetivo de este, de este curso entender la regulación de una ruta metabólica que puede ser muy complicada. Por ejemplo, esta es la ruta metabólica de conversión de la adreonina a la isoleucina, ¿ya? que tiene cinco enzimas, que hacen distintas cosas a intermediarios de esta ruta metabólica. Pero todos esos detalles eh, los van a aprender cuando tengan fisiología. Pero lo que es interesante desde el punto de vista de nosotros que una reacción química en los sistemas biológicos no ocurre de A a C de manera lineal, sino que hay puntos de regulación de una reacción química. Entonces, algunas de esas, pues, la, la, la mayoría de las regulaciones que existen en nuestro organismo son lo que se llaman retroalimentación de tipo negativa es decir si yo soy una ruta metabólica que a partir de la sustancia A sintetizo F que está por allá súper lejos y hay varios pasos intermedios probablemente la concentración de F que está acá al final está ligada a una inhibición de la enzima que transforma A en B ¿Ya? y eso se le llama retroalimentación negativa es decir, el exceso del producto al final de una ruta metabólica es una señal de inhibición al principio de la síntesis de esa ruta. Entonces, la siguiente clase... ¿Me salió más corta esta clase? Eh? Uy, que soy tan capo yo. <risa> Dije todo lo que quería decir. ¿Ya? En la siguiente clase vamos a ver el específicamente lo que es cómo se sintetiza ATP en la célula. Así que eso sería la clase de hoy, jóvenes.